Hola golfas, cómo les va? Hoy les traigo, hoy les quiero traer cómo me va a ir en mi año. Si sí, este es mi año, supuestamente este es mi año, el año de piscis gente. Y esto pasó bueno, hace ocho meses atrás, así que básicamente fue a principio de año, en enero. Y quiero ver cómo me va en este año, porque me imagino que esta gente sabe exactamente lo que me va a pasar, mi buena fortuna. Y me imagino que a, ahora sabremos cómo me está yendo en el año. 2020 las pensiones para vos o para aquellos que tengas ascendente en el signo de piscis. ¿Cómo viene el año? Maravilloso. Vamos todavía, vamos, yo también. Piscis, la verdad es estupendo. Amor. Amor. Oye, Si estás en pareja, va a haber proyectos nuevos en la pareja. Cagaba. Eh, desde mudarse hacer un viaje o querer tener un hijo eh, Proyectos laborales conjuntos pueden ser Si estás solo podrías encontrar pareja Ajá, como he salido tanto gente Todo está cubierto de esos gérmenes, ¿verdad, Smithers? Eh, es un año de oportunidades, de buenos contactos sobre todo contactos y conexiones que te sirvan a nivel profesional. Ajá, es como cuando entro a Megle, ¿no? Me imagino que se debe estar refiriendo a que entro Megle. Igual, no soy profesional, pero. tomémoslo así, ¿no? El trabajo, la profesión hay oportunidades diferentes y buenas. Eh, excelente en lo profesional, excelente. Puta madre que yo sabía, yo sabía, esta mujer le dio a todo. ...de lo laboral, un año espectacular. Estos proyectos nuevos a nivel laboral pueden estar enlazados con relaciones de amistad o personas que sean de tu confianza. Ajá, como mis socios y yo, que ahora actualmente estamos recagadísimos porque no podemos comprar en Japón, no podemos, apenas podemos comprar en Buenos Aires y estuvimos cerrados mucho tiempo. Me imagino que se debe estar hablando de eso, ¿no? Espero que mis socios estén viendo el video y digan ¡Puf, puta, qué ofertón! Porque todo lo que es, amigos, este sector Júpiter, Saturno y Plutón caen en su sector de la amistad eh... ¡Puta, qué ofertón! Siempre tiene que haber un Plutón, ¿no? Sí, sí, hay varios Plutones por ahí eh, Júpiter está conjunto a Saturno, que también se relaciona con la profesión y el trabajo es excelente, también es excelente. ¿eh? Eh, bueno, con tu signo, obviamente, con Sol y Neptuno, te digo. Y seguramente también tiene que estar por ahí Uranus, porque así nos está yendo, como Uranus. Eh, tu creatividad y tu intuición, el 2020 no tiene límites. Es un año para crear. ¿ves? Sí, negre, y sí, sí, sí. Si estamos real pedo, ya no sabemos qué hacer, boludo. O sea, el otro día... El otro día eh, eh, armé una escultura con, con mocos Sí, sí, con mocos armé una escultura, gente de crear afectos, a crear proyectos, elaborar planes, es, es estupendo ¿Qué pasa con el sector económico? Bueno, uh, Uf, a lo que queríamos llegar no. Marte ingresa en tu sector económico y aquí puede haber dificultades de pérdidas de dinero, gastos exagerados por cosas que se rompen oh, my God. oh, puede ser que haya un virus maligno por ahí, ¿no? dando vueltas y nos rompió la bola bolas todos eh, ¿Hay que cuidar la plata a partir de junio hasta diciembre? El... ¿De junio? Yo me parece que desde marzo empezamos, ¿eh? Septiembre, ¿eh? Los primeros meses también son dificultosos, pero qué sucede. Si bien no es un año para la plata, es un año para progresar a nivel profesional. La plata vendrá el año entrante. Esperemos que sí, esperemos que sí, pero me dijiste que era un año de la puta madre y ahora me venía a decir que me va a ir, que me está haciendo. Sí, bueno, en ese sentido le pegaste bastante bien. ¿eh? cuando eh, Júpiter pase a Acuario y empieza a beneficiar tu sector financiero esto va a ser estupendo para ver que más me olvido ah, si tenés algún asunto legal en marcha se va a resolver exitosamente Qué bueno decirlo, porque sí tengo algo pero... se quedó todo trabado, pero bueno si tenías eh, una sucesión, un juicio, esto se resuelve de formas fabulosas eh, en el trabajo y en la salud como dije muy bueno el... esperemos decir porque no estoy saliendo a ningún lado estoy, me estoy embolando en mi casa desde ay Dios no, no. el amor fantástico sí. puf sí Pero la Si estás solo vas a encontrar parejas ¡Uff! ¡Uff! Uf, Guáfale. Si sí está potente el olorcito, güey ¿Cuántas parejas ya llevo ya? Uf. Si estás acompañado, proyectos nuevos Puede haber cuando Saturno Saturno salga de aquí Y esté unos meses en este sector Ahí puede traer problemas en la comunicación, sobre todo a nivel de hermanos o parientes ¿sabes? Sí, boludo, ya no nos no queremos ni ver, acá estamos como, como un experimento de las ratas ese viste el, el proyecto, cuánto era, no me acuerdo Hoy vamos a hablar de uno de los experimentos más impactantes en la etología el experimento del universo 25 cuando ahí lo voy a poner que después de un tiempo las ratas se empiezan a comer unas con otras, se matan y todo esto bueno, así estamos nosotros actualmente en Argentina También ...podría haber un cambio de domicilio de forma inesperada, que te tengas que ir por X motivos. ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde crees que me vaya? Sea como sea, este año. Amor, conexiones, profesión, salud, hijos, amor... Eh... Sí, porque me lo pasé viendo unas películas y series, porque... de ahí no vi nada, digo. Eh, familia. Porque la familia se puede agrandar, es ideal. Un año, 100 puntos. Oh, la puta madre. Yo sabía que esto iba a pasar. Va a ser mi mejor puto año. No. ¡Qué buen servicio! No, piscis querido, sí te vas a tener que poner las pilas porque te voy a decir algo? ¿Qué? Dímelo. Hay que hacer contactos. Hay que hacer proyectos. A veces, Piscis. ...se queda muy sentado en los laureles, eh. Claro, tengo que salir a la calle, gente. Salir con mi pancarta... ...y decir... ...¡Sí al trabajo! Eh, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, no nos no, no vamos a meter en eso de política, pero ya saben lo que estoy hablando. Gente, no ir a lo ni nada palestino. ¡Cómodo, Pisis! Entonces, ¿no es año para quedarte sentado esperando que... Venga un ángel y te resuelva las cosas, No, estoy esperando que venga Rusia Debo irme, mi planeta me necesita Notapuchi murió en el camino de vuelta a su planeta Ay no, tenía que decir eso, por favor Borren eso, porque si no YouTube no, no, no me, me quita el video resolver vos, acordate que Saturno también trae pruebas, y aquí... Rusia trae la pichicata, gente. que superamos. Te está dando todo para que el 2020 tenga su éxito en todo. En todo, ¿eh? Oh, sí. Estamos pasando de putas madres, gente. No es que te va a ir mal en esto. El sector financiero nada más que pueden haber gastos de plata, pero también el sector del dinero que no es trabajado se puede optimizar a través de una sucesión, una herencia, un juicio, etc. No te quedes sentado en los laureles. Pon... ¿Qué lo voy a gastar? Si no puedes nada, no puedes comprar nada afuera. ¡Joven puta! Mete las pilas, salí, que este 20. Voy a salir, sí, ya mismo, ¿para qué? Abro la puerta, salgo, camino hasta, la, hasta, hasta dos cuadras de mi casa, viene la policía, me mete una multa de la puta madre y encima me demoran hasta el otro día. Pero bien, estamos en el 2020. Gente Con todo amores en... Uf, Uff Gracias Gracias, gracias Simplemente, eternamente, gracias gente No me metas a música de spoiler porque no, porque me muero eh, Bueno Bueno gente, dejamos el video acá En la caja de descripción les dejo el link de, para que vayan a ver lo del universo 25 Que es muy genial Y bueno nos estamos viendo hasta un próximo video gente, nos vemos, chao